ya estamos entrando. No pusimos la luz de enfrente, ¿Eh? la luz de enfrente, ¿no? Está bien. Bueno, pues ya estamos en vivo, ya estamos en vivo y a todo color. ¿Qué tal, mis amados? ¿Cómo están? Dios me les bendice. Así Hola. es. ¿Cómo estás? Muy bien, buenos medios días. Bueno, mediodías. Así es. Sean bienvenidos todos y cada uno de ustedes. Les ¿no? saludamos con gusto y con placer. Y pues sí. somos sus amigos. Querida audiencia, sus amigos de siempre, Elida Madrigal. Y Rafael Cavazos. Ok. Así es. Pues nos da gusto que nos puedan acompañar en este momento. Eh, vamos a tocar un tema por demás precioso. Eh, Así es. Creo que el tema de, de hoy, Jesús y la oración, creo que es un buen tema. Claro, buenísimo. Creo buenísimo. que es un buen tema. Eh, esperamos que a usted le pudiera a, agradar en la oración del día de hoy. Jesús, uh -huh. y, la Jesús oración. y la oración. Y vamos a ir viendo dos pasajes bíblicos. Lucas 11, 1, en la Reina Valera, igualmente en la Reina Valera, del 60, Jeremías 33.3. Y ahí vamos a concentrar Así básicamente en nuestro comentario el, el, del día de hoy. Mensaje, sí. uh -huh. este mensaje, Y esperamos que usted, mi amada, que usted, mi amado, pueda recibir bendición de parte del Altísimo. Sí, amén, amén. Así porque es. es el propósito ese es el propósito ese es el... cualquier persona que nos pueda estar viendo ahorita mm -hmm. en este momento y en el momento que lo vea porque eso es. como queda grabado entonces va a quedar en Facebook en YouTube en Twitter y en otras páginas más Así entonces es. Lo, lo, lo importante es que eh, ellos puedan ver cómo Dios nos llama hacia la, la oración Amén, así es y ahorita vamos a estar viendo ya los pasajes bíblicos y les decimos por lo pronto a ustedes mi amada y a ustedes mi amado pues que son bienvenidos en un momento de oración con él y de Rafael Cavazos. Así y sean bienvenidos eh, y les quiero dar a saber eh, en la, nuestro correo este es el página. correo donde usted nos puede escribir uh -huh. también hoy punto oramos arroba gmail .com uh -huh. y usted ahí nos puede poner pues su petición su, su ¿Alguna necesidad de oración, necesidad algo eh, que necesiten cualquier cosa o bien en cualquiera de las páginas donde me esté viendo siempre hay una caja y un, un espacio donde se puede ponernos para el apoyo de oración sí para Así su es. necesidad de oración pero puede ser más explícito en, en un correo Claro, claro, así es. Ok, entonces el tema es Jesús y, y la oración. Así es. Y, y qué bueno, mi amada, qué bueno, mi amado, que usted nos acompaña hoy en este momento y pues eh, le damos la bienvenida, claro que sí. Eh, aquí todos son bienvenidos a los que les guste y a los que no les guste la palabra de Dios. ¿Verdad? Así, así es. que eh, Como quieran nos le damos la bienvenida. Así es que, pues, uh, siempre hay gente que le agrada y gente que no le agrada que, que se hable de la palabra de Dios. Y, pues, siempre ha sido así. Siempre. siempre. No, no es ninguna novedad de que hay personas que sí les agra agrada escuchar la palabra de Dios, y hay personas que, pues, de plano no, no, no, no les agrada. Por él tenemos la vida, por él estamos aquí, por él mm. re podemos respirar. Eh, eh, el aire que tenemos, todo viene de Él, pero mucha gente no lo sabe. Sí, y mucha gente lo, lo rechaza, incluso cuando se habla de, la, de las cosas de Dios. Sí. Eh, ¿Por qué? Porque, bueno, así es la, nuestra humanidad. Sí, sí, sí. Así sí. es nuestra humanidad. Así es. Eh, se rechaza y. Pues eh, no hay nada que más podemos nosotros hacer. Uh -huh. Así okay. es. Así es. Y nos vamos al primer pasaje de la escritura. Se lo voy a poner aquí. Uh -huh. Y ves lo, lo, lo hermoso que es. pasa aquí en, en, en este pasaje de Ajá. Lucas 11:1. 11, eh, nos... es, es, es, es precioso. Así y dice es. así. Nos habla así, de esta manera. Aconteció que estaba Jesús orando. En un lugar. Uh -huh. Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar. Uh -huh. Como también Juan enseñó a sus discípulos. Amén. Fíjese, qué, qué, qué hermoso. Aquí nos está Así diciendo es. que Jesús estaba orando. Uh -huh. Jesús se apartaba. Jesús se apartaba para orar. Y incluso Así. da la recomendación, por ejemplo, si vemos ahí en Mateo, dice, entra en tu aposento uh -huh. y ahí ora. Bueno. Eh, o sea, en tu lugar de, de descanso, en tu sí, lugar sí. donde tú puedas estar solo o sola, eh, ahí Para entra. tener esa comunión personal con el Señor. Fíjate, acabas de mencionar algo bien lindo. Para tener la comunión una comunión personal, pers Personal. Personal. Personal. Claro. Entonces, Así es. cuando uno se enseña a orar y los discípulos sabían eso, uh -huh. porque dice aquí que él estaba en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dice: Señor, enséñanos a orar también. Sí. Quiere decir que a pesar de que andaban ahí los discípulos con Jesús, no habían agarrado Como decimos nosotros Los, los, los chavos ¿sí? Sí, No habían agarrado claro. la onda sí no, pues no, no habían agarrado la onda Lo veían Pero no agarraban la onda no agarra, no agarra Como onda. mucha gente no agarra la onda De cómo debe de ser Así pues, es. Esa relación Con Dios ¿verdad? Y es bien bien importante Entonces eh, Esto es lo, lo bonito que, que hay en cuanto al evangelio. Uh -huh, así es. De que nos enseña muchas cosas que nosotros ignoramos. Exacto, exacto. Así muchas es. cosas que nosotros ignoramos. Uh -huh. Y entonces, cuando nosotros venimos a la palabra uh -huh. y empezamos a leerla, empezamos a, a escudriñarla, no, pues te o vas sea, a encontrar en eh, eh, un arsenal de, de, de, claro, de, de bendiciones. De bendiciones, el, el, el gusto por, por, la, por la palabra, el gusto uh -huh. de saber todas las cosas que el Señor nos enseña a través de ella. este es Es un, uh -huh. es un gusto, es un gustar, es un... Uh, como cuando estás saboreando algo este, Así, bien, rico. bien rico. O sea, y, y no quieres no quieres dejar de saber lo que el Señor te está hablando y diciendo. Uh -huh. Exacto. Entonces, analizando analizando un poquito. Uh -huh. Dice que aconteció que Jesús estaba orando en un lugar. Uh -huh. estaba, quiere decir que estaba retirado de los discípulos. Sí, sí, estaba retirado. Entonces, cuando estaba él viene... Apartado. Estaba apartado, uh -huh. de exacto. Sí, sí. Cuando él terminó, uno de los discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Amén. Y este ha sido un tema que me ha gustado mucho, porque incluso eh, hicimos un pequeño libro, lo escribimos uh -huh, uh -huh. Ya, ya, ya hace rato de, de esto, eh, Pensando precisamente en esa necesidad de la oración. De, la oración. de enseñar. Sí, amen, amen. De enseñar a orar. Uh -huh. Y eso me recuerda uh -huh. y, y me lleva a muchos años atrás. Sí. Eh, cuando, no es porque esté viejo, no, no, lo que pasa no. es que hace mucho que, ya, que pasó esto. <ríe> sí. Eh, me recuerdo cuando un día le digo a Pedro Javier, oye, ¿Cómo le hago para orar? ¿Qué, qué, qué, ¿Cuáles son los ¿Cómo, pasos? Cómo le, cómo, cómo, ¿Cómo le hacen <ríe> ustedes para, para orar así tan, tan bonito como lo hacen, hombre? No recuerdo todas las palabras que le dije en ese sí, momento, claro, ¿verdad? Porque claro. pues, hace ya muchos años de esto. Uh -huh. Y yo estaba nuevecito, estaba nuevecito, era como los discípulos nuevecitos. Estaba todavía, todavía no entendía todo. <ríe> Y todavía me falta, ¿no? No creen que, que ya lo sé todo. Sí, no no, no, no, no, nunca podemos saber todo. ni O sea, e, exacto. es difícil. Entonces, un, una de las cosas que me dijo Pedro, eh, Pedro Javier, no la no, el apóstol Pablo, porque no soy tan viejo. No. <risa> <risa> dijo, pues mira, nomás ponlo oído y fíjate cómo, cómo estamos orando. Ajá. O sea, yo, Noé, el Emanuel Leal, el pastor... El, eh, Manolo, de, de, de Manolo, todos los que sabían orar en aquellos años este y, y luego tú tratas de, de, de empezar a también a hacer lo mismo uh -huh, uh -huh. y pues bueno pues es como en la escuela sí. tienes que estar escuchando para poder aprender para después aplicar claro entonces claro. Eh, y de ahí empezó mi, mi deseo de querer saber orar. Ajá. Y ya después, bueno, pues al Señor nos ha dado claro. eh, ya muy, mucho tiempo de, de oración. Incluso uh -huh. dentro de lo que tenemos en YouTube, tengo unos videos que son nomás de, de pura oración. Uh -huh. Así es. Uno de ellos ya Así tiene es. Pues, ya ahorita cerca de dos millones de reproducciones. Uno sí, de ellos, sí, sí, sí, De, así de, es. de, de oración. Entonces, eh, como tengo varios, o, otros no tienen tantas uh, reproducciones, pero eh, ese uh -huh. primer video que yo hice de, de, de oración, indiscutiblemente que el Señor me usó para hacerlo. Amén. Eh, inspiración. Y muchos años después, eh, lo hicimos video... Y ya entonces fue cuando lo vimos en YouTube. Uh -huh. ah, Pero sí. me recuerdo de ese día, estábamos en casa, en, allá en McAllen. Era cuando vivíamos allá en McAllen sí, todavía. Sí, sí, sí. Uh -huh. Y me recuerdo cómo lo hicimos. Uh -huh. eh, me acuerdo que el hermano Samuel eh, Sánchez, Sánchez. Eh, en ese entonces, pues, convivíamos mucho. Sí. Y me prestó su equipo para, para hacer la, la grabación. Ajá. Yo en, el, en ese entonces yo andaba descalzo de, no en, tenía, cuanto a, en cuanto a equipo. No, ¿no? tenía ese equipo, sí. Sí, no, no porque no, no, no eras lo mío, pero sí. como él ya, ya tenía su grupo y todo, y sí. y todo eso y cantaba y todo eso y canta todavía, ¿no? Sí. Este. Me prestó parte de, de, de su equipo, el, el, el, un para portátil. Grabar. Ajá. Y ahí, y una noche me. Me puse a orar. Mm, Amén, sí. Así es. Y, fueron como veintitantos minutos, más o menos, ese, ese tiempo de, de, de oración. Y fue muy bonito y ha sido muy bendecido. Mm -hmm. Porque Amén, lo hicimos es. En, en un bonito espíritu. el días que yo lo grabé, uh -huh. no pensé en nada, no. de que lo iba a poner en YouTube, porque ni existía YouTube, ni existía Facebook. No, no, no. Eh, pero lo grabé en, en, en una cinta de cassette. Y ahí estuvo guardado un buen Muy tiempo. tiempo. Uh -huh. Ahí reposando. Sí, sí. Estaba cociéndose en fuego lento. Uh -huh. Eh... Pero un día, ya aquí eh, donde estamos ahora, pues, eh, lo ¿Empezaste eh, a, a lo, a lo puse en la computadora, ¿verdad? Lo lo, lo, pude lo, lo que lo, tienes lo, guardado. Sí, dentro uh -huh. de, de, de entre las cosas que tengo, lo metí en la computadora uh -huh. y entonces ya de, de eso, ya un día lo pude pasar a, a video Ajá. y lo hicimos en YouTube. Así es. Entonces, todavía no existía Facebook. No. No, no, todavía no. no, no, no. Este, entonces, eso es lo, lo, lo bonito. Y me recuerdo mucho de este pasaje. Uh -huh. Cuando los discípulos le dicen al Señor, en enseñanos a orar. En orar. Así como lo hizo Juan. Uh -huh. Conmigo pues así lo hizo Pedro y Ajá. todos los demás hermanos que había en la congregación. Ajá y que, que ya se, ellos ya sabían orar sí pero que yo no sabía uh -huh, uh -huh. entonces esto me ha, llevado, me ha ayudado y me ha motivado a tratar siempre de ayudar a otros a orar por eso Amén, es. eh, en, en los programas que hemos hecho en los videos que hemos hecho trato de poner siempre la, la, la oración sí, sí, sí, sí definitivamente y, y no solamente eso sino que ¿Tú fuiste la responsable de que yo fuera un, un, por primera vez afuera de ese templo? Sí. Porque no entré, estaba afuera. Ahí me encontré a Pedro <ríe> Javier en esa ocasión. Sí, sí, porque yo estaba orando al Señor. Porque en ese entonces todavía no, no este, estábamos yendo a, a ningún A templo. ningún lado, no, no. no. Y, y yo, yo empecé a orar y... Y a pedirle al Señor primeramente, o sea, el, el perdón de mis pecados, de todas las faltas que yo había cometido delante de Él. Y, y rogando, implorándole con, con lloro y todo, que él, él te tocara, que Él tocara tu vida. Porque yo le decía al Señor, yo no yo no voy a, a empujarlo, Señor, porque no lo voy a hacer. Pero tú sí lo puedes hacer y yo confío en ti. Y, y tú lo vas a hacer. Entonces, ese era mi ruego siempre. Siempre, todos los días, todos los días, era mi anhelo, mi anhelo de, de yo poder ver este ese cambio. Ese, ese, sí, ese cambio y cómo el Señor lo iba a hacer. Uh -huh. Y estuve observando todo, todo, todo, todo. Y pues sí, pasaron como unos tres meses yo insistente, insistente, insistente, porque yo quería ver. Cómo el Señor lo, lo, lo iba a presentar. Oye, ¿eso sí. Sí, sí, podría significar que yo era un poquito duro? <risa> algo, algo. Entonces, bueno, ya el, el Señor empezó, empezó a hacer la obra y dije, ah, Señor, gracias, Padre, gracias porque tú ya me estás contestando. Gracias, Señor. Y alababa y glorificaba el nombre del Señor y le daba gracias porque eso solamente Él lo hace, Él lo hace creyendo y confiando Siempre no dudar, Señor lo hace. Ahora, lo hermoso de, de esa historia, del momento uh -huh. de, de oración de mi esposa, que yo ni siquiera sabía que lo sería hacer, y a lo mejor no se vea bien, pero lo, lo, cuando lo hizo, lo hizo con, con, sí. ese, con esas ganas. Con el, con el ser, deseo, con, con el, ese, el, el corazón, con ese, con ese anhelo, ese, ese deseo, sí. Eh, el resultado de eso es que Dios... Si sí le contestó y la premió, platícale sí. santito de sí, eso. Sí, no, pues me, me, me premió con, con la oración. Sí, eh, eh, fuimos, eh, empezamos a ir al al, al templo porque tú le preguntaste a, al hermano Pedro que si podíamos asistir y dijo, oh, claro que sí. Sí, cuando yo fui ahí enfrente. Sí. En sí, y sí y fue un, un jueves que, que fuimos todos y yo pues llena de, de gusto, contentamiento. Pero yo no le expresaba a, a Rafael nada porque ese era yo y el señor este y, y después fue cuando ya, ya le, le comenté y le dije, ¿verdad? Pero ya había pasado un buen rato. Que sí, yo quería ver... Como un año. Sí, yo quería ver bien, bien firme, bien puesto este, en el Señor. Entonces, uh, ya al, el otro día que fuimos fue un domingo, uh -huh. que eh, se festejaba el Día de las Madres y, y estuvo estaba lleno el templo, muy bonito. Y... Y los jóvenes siempre acostumbran, no acostumbraban, no acostumbran, o no sé, de, de dar un, un regalito, un premiecito a la madre más joven, a la que tiene más hijos, y, y en fin. Y bueno, en, en ese entonces a mí me tocó ser la madre más joven. Pues tiene hace este, muchos años de eso. Sí, hace muchos años. <risa> este, entonces, pues que pase al frente la hermana Cavazos, y ya voy. Este, y, y yo me sentía tan contenta y tan agradecida con el Señor, porque le decía, Padre, gracias, porque tus bendiciones son grandes y, y estoy bien agradecida contigo, porque no tan solo me has concedido el, el deseo, lo que yo anhelaba, sino que también hasta me estás premiando en frente a, a, a, a la iglesia. Y, y bueno, alababa y glorificaba el nombre del Señor. Y, y ya después fue cuando, como al año, ya le, le comenté yo a Rafael, ya que estuviera él ¿Puede firme, firme. Entonces, ¿cómo no agradecerle al Señor? ¿Cómo no darle gracias por, por tantas bendiciones que Él nos ha permitido, aún siendo inmerecedores de, de, de todo lo que nos da? Porque no somos merecedores, pero en su grande amor y en su grande misericordia, Él lo hace. Entonces, ¿cómo no estar agradecidos con el Señor por tantas cosas que el Señor nos ha dado? Uh -huh. Así es. Disculpe así que es. me levanté, pero no tengo quien me ayude para ciertos detallitos. Y me apareció en pantalla okay. en la otra computadora que tengo ya, eh, donde tengo las láminas estas. Y eh, tenía que quitarlo desde ahí. Ajá. Ok. Sí, pues Entonces. Es esto quiere decir que ha pasado el tiempo uh -huh. y ahora mi esposa lee más que yo ahora más que yo porque ella empezó primero que yo <risa> no, no, no o sea, pero, eh, tú también lo haces tú también lo haces o sea no pero sí he visto en, en ella un desarrollo también de su, de su participación aquí conmigo eh, porque yo cuando me arranqué me arranqué y, y empezamos a, al año de estar ya yendo yo empecé a predicar uh -huh. bendito sea el Señor uh -huh. y gracias por el hermano Baltasar que era el pastor en aquel entonces de ahí del templo uh -huh. nos, y nos y dio invitó, la oportunidad este a, a que participáramos y y lo, ya después prediqué muchas veces ahí en el templo, en eh, la capilla, como le llamaban, una, un, eh, un, un templo más pequeño, que uh -huh. en aquellos años era de, de madera, eh, y pues ya ahorita es un templo de dos pisos, uh -huh. este, con casa pastoral y todo lo Así demás. Así es. Ha, ha crecido ahí todo eso, se ha Ajá. desarrollado, y de ahí han pasado varios ministerios, como el del hermano Daniel y Adamina Así que es, amén. Y ahora ya tienen otro templo más. Sí, ya que tienen ellos se lo edificaron, tiempo con su templo este, uh -huh. Y ya hasta con sus hijos casados. Con eh, nietos. Eh, ya. Bueno, no, no, sé, no, no, no sé cuántos nietos tengan, pero, este, pero sí, sí la, la, la cuestión es que han pasado los años. Sí, sí, claro. Y, y este pasaje para mí sigue siendo fresco. Sí, amén. Cuando el discípulo le dice, Señor, enséñanos a orar. Uh -huh. Amén. Y es lo que quisiéramos hacer nosotros contigo: enseñarte a orar. ¿Y por qué? Porque, mira, eh, no es tan complicado, es más bien fácil. Solamente es que tú dispongas tu vida amen. y le digas al Señor lo que tú sientes en tu corazón. Puedes decirlo con palabras así, uh -huh. sonoras, o bien nada más en tu mente. Así es. No que seas como Ana, que estaba sí. orando. Abre y tu Y nada corazón. más mo movías tus no había... labios. Ajá, ajá. La forma como lo hagas es lo de menos. El caso es que lo puedas lo hacer, hacer, que lo puedas realizar. Sí, amén. A mí me gusta mucho salir a caminar y, y a orar. A orar. Uh -huh. Es como meterme en mi aposento. Sí, pues sí. Y eh, ahí hoy me voy a caminar 15, 20, 30 minutos y puedo pasarme todo ese tiempo. Y te vas, y te vas, y te sí, fui. y me voy, me voy, y me voy. Entonces, eh, eh, el punto es, ¿qué le enseñó Jesús a, a, a los discípulos? Dirigirse al Padre. Al Padre. En su nombre. Sí, sí dirigirse el padre en su nombre. Padre nuestro. Y, y el padre da las respuestas. Uh -huh, y uh -huh. ¿y quiero mostrarles aquí otro pasaje más. El de Jeremías 23 3 uh -huh. Que dicen, Clama este dice mí. en el Antiguo Testamento. Uh -huh. Clama uh -huh. a mí. ¿Y qué y, dice? Y yo te responderé. Y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y cuando hablas aquí de ocultas, no significa que es como un misterio. No, no, no, no. no. Cosas desconocidas para Des -desconocidas nosotros. Desconocidas para nosotros, sí. Así es. Que, que, no, que no se ven, pero que lo, la, las analizas. Oh, sí, porque oh. no son de revelación privada. ajá Como mm. cuando tú oraste por mí. Mm -hmm, mm -hmm. Un día sí, sí. Dios te reveló el oculto. Amén, amén. Cuando ya pudimos ir al templo y hasta amén. Dios te, te, te dijo amén, que, amén. que te premiaron en ese día como la madre sí. más joven Ajá. que ya hace muchos años de esto. Así es. Eh, entonces, es, esto es lo, lo, lo hermoso porque dice, dame a mí y yo te responderé y te enseñaré. Te y Te enseñaré. enseñaré. Cosas grandes yo creo, que tú no conoces. Y, y, y eso es lo que, lo que sucede con la oración. Uh -huh, uh -huh. Dios nos empieza a dar respuestas, nos empieza a dar enseñanza, Así es. nos empieza a, a, a discernir lo que está pasando en su entorno. Entonces, ¿vale la pena enseñarse a orar? Sí, vale la sí, pena. Claro, claro, claro que sí. ¿Es bueno hacerlo? Por supuesto que sí, es bueno uh -huh. hacerlo. Entonces... Por, por eso nosotros hemos querido, eh, y lo, lo hemos estado haciendo para la gloria del Señor, de, de estar siempre constantemente con los temas de, de oración. ¿Por qué? Por, porque es bien, bien importante que tú, yo y todo el mundo podamos enseñarnos eh, que pues, el, el Señor... Eh, el Señor nos da la oportunidad ¿Sí? y Él está con los brazos abiertos y Él está atento uh -huh. eh, para nuestros ruegos y, y, y todo. Entonces, Él solamente quiere que, que obedezcamos, que seamos uh -huh. obedientes a su palabra. Así es. Y Él está con nosotros. Quiero enviar un saludo, ahorita que estamos aquí, con esto como quiera, uh -huh. eh, a Daniel allá de... Eh, de allá de, de de California de San Diego de San Diego, San Diego. Uh, también a, a Olga eh, Olga Mafil uh -huh. al coger Dios Alcocer, te bendiga y, a, Miguel Cavazos, a Miguel Cavazos, Ana Castillo y a Ana Castillo es, a, han estado entrando Estivalis también Estivalis Madrigal Dios te bendiga amiga. Y, y eh, pues, uh, deseando la, la, la bendición de, de, del Señor sobre sus vidas. Así es. Eh, en, entonces, eh, eso es lo, lo, lo importante de lo importante. Y ya el resto del de tiempo que, que queremos es orar. Queremos sí, orar. Amén. amén. Eh, eso es lo que queríamos comentarles, platicarles, porque ya, ya llevamos 27 minutos. Sí, sí, sí. sí. Entonces, el. La oración, en pocas palabras, es una comunicación con el Padre en el nombre de Jesús. Amén. Porque dice también ahí que todo lo que pidamos al Padre en el nombre del Señor, sí, el nombre de Él nos lo va a dar. Amén, amén. Entonces, Así es. Ahora, la conexión, esto sí es bien, bien, bien, bien, bien importante. La conexión entre Dios y nosotros es Jesús. Amén. No hay otra. Así es. Desafortunadamente, las religiones a veces nos han equivocado el camino. Sí. Pero la relación personal entre Dios y el ser humano es Jesucristo. Amén. Así es. Es Jesucristo. Es Jesucristo. Es Jesucristo. Es Jesucristo. Tú no puedes estar orando... Usando otra persona que no sea Jesús, que el que Señor no Jesucristo. Claro, porque... No puedes, no debes, porque eso ya es idolatría. Así es. Y somos muy dados, humanamente hablando, a llegar a la cuestión de la idolatría. Uh -huh. y, y hay pasajes de, de oh, la Escritura que, sí, los que, que sí. no los vamos a mencionar ahorita no, porque no, no. nos llevaríamos más tiempo, hay, pero lo vamos a hacer hay enseguida. Hay mucha, mucha enseñanza. Tenemos que cuidarnos de la idolatría. ¿Qué es la idolatría? Así, nomás para darles un, un, una probadita pequeña. Es la adoración a ídolos. A ídolos. Y les voy a poner un ejemplo. Cuando Moisés subió a recibir las tablas de la ley, sí. subió a la montaña y se desapareció por unos días del pueblo. El pueblo lo habían sacado de Egipto. Uh -huh. Moisés ayudó al pueblo sí. a salir de Egipto. Uh -huh. Y Dios les iba dando la bendición, les iba dando eh, el, el alimento, les iba el dando agua. Todo día, día, día el día. cuidado. Entonces. Todo, todo, todo. Pero cuando sube Moisés, el Señor le tuvo que decir a, a, a, a, Moisés. a, a, a Moisés, oye, regresate. Este pueblo ya anda se están bien, de... uh -huh. Sí. ¿Cuántos días se tardó lo suficiente para que uh -huh. el pueblo se desesperara uh -huh. y empezaran a fabricar un becerro de oro? Un becerro de oro. Con las alhajas que se habían, que se habían sacado de uh -huh. Egipto. Lo fundieron y, empezaron. y se pusieron a hacer un becerro de oro. Uh -huh. Ya, no siempre tiene que ser de oro los, los, los becerros. Sí, no, no. Puede ser de pintura, puede ser de piedra, puede ser de. De cualquier cosa. De cualquier cosa. Hasta de barro. De madera, de palo. De... El, el, el problema, mi amada y mi amado que nos estás viendo y escuchando, es cuando nos quedamos en la cuestión de la idolatría, en, en imágenes que han sido hechas por el hombre, que nada tiene que ver con Dios. No, nada. Porque el verdadero camino. Y José lo dice ahí en Juan 14. Yo soy el camino. Decir, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy sí, la vida. vida. Y nadie va al Padre si sí, no, es no es por mí. mí. Amén. Así es. Entonces, no nos equivoquemos más. Así es. Busquemos del Señor, sí. Pero así hagámoslo es. por los caminos que son correctos. Y el camino correcto es a través de Jesús. Y por eso amén, la amén, Biblia nos enseña es. cómo es el camino. Es bien importante. Entonces, sí, amén. y la oración es de esa comunicación de nosotros con el Señor a través de las palabras. A través de las palabras, amén. Que las puedes expresar, las puedes nomás pensar, o las puedes nomás incluso mover nomás los labios. Y puede estar de pie, acostado, de rodillas. Eh, bueno, puedes estar hasta de cabeza si tú quieres, pero que sea en ese espíritu. De adoración, de veneración al Señor. Amén. Así Entonces, es. ¿qué, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? ¿Quieres enseñarte a orar? Empieza, empieza a decirle al Señor: Aquí estoy. Mírame. Tú sabes que yo no conozco, tú sabes que yo no sé, o no sé mucho, pero yo quiero enseñarme a orar. Amén. Díselo al Señor con tus propias palabras, y le, dame la sabiduría para yo entender cómo yo debo de expresarme sí para dirigirme hacia ti, Padre Santo. Y el camino siempre va a ser Jesús. Siempre, siempre, siempre. Y nadie más, más que Jesús. No importa qué diga la religión. Lo importante es lo que tú hagas delante del Altísimo. Amén, así es. Entonces, los discípulos andaban con Jesús y no habían entendido. Como se dice vulgar por mm -hmm. ahí, ¿verdad? Los jóvenes sí. no, no habían agarrado la onda de cómo orar. Cómo orar. Y Jesús, Jesús sí mm -hmm. lo hacía, se apartaba y esa es otra forma de cómo también lo puedes empezar a hacer aparte tantito y empieza a meditar, orar y empieza a leer la Biblia empieza a ver los salmos eh, empieza los evangelios y, y luego después puedes ir recorriendo toda la, la, sí, la Biblia amén. pero enséñate enséñate a orar y amén, así es y como dice no, dice no, ellas, es que y antes, claramente responderé yo. Y mientras que aún hablan, uh -huh. yo habré oído. Habré oído. Esto es bien importante. Así es. Entonces, podemos encontrar, mis amados, una gran respuesta a la oración. Sí, amén. Y Dios te quiere bendecir. Y Dios nos quiere bendecir. Y Dios quiere bendecir a quien le busca. Amén, amén. Así es. Así y es. bueno, ya van a ser 35 minutos... Y nos vamos a la oración. No Yo saludó. quiero pedirle a mi esposa que haga una primera oración. Eh, y ahorita les va a, a referir uh -huh. eh, un himno un, precioso. Palabras de un himno. Este, de un himno para que usted lo tome en cuenta. Amén. Oremos. Padre, le alabamos, Señor. Le glorificamos en este momento, dándole honra, gloria y alabanza, Señor. Gracias, Padre, por su grande amor y su grande misericordia. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos da, Señor, a través de estos medios, Señor, llevar su palabra, llevar su mensaje, llevar la reflexión, Padre, en sus preciosas manos. Ponemos a todos y cada uno, Señor, de, de las personas que en este momento, Señor, estén viendo y escuchando, Señor, este video, Padre. Que sean bendecidos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Padre, Gracias le damos, Señor, porque usted, Señor, ha sido con nosotros, ha escuchado nuestras oraciones, nuestros ruegos, Padre, ha sido con nosotros, Padre, y usted únicamente, Señor, quiere que seamos obedientes a su palabra. Gracias, Señor, porque hasta aquí, Señor, usted nos ha ayudado, Señor, y en este momento, Señor, eh, le pedimos en el nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús, que usted, Señor, eh, toque las vidas, toque los corazones de las personas sí, que aún todavía no le conocen, Padre. Que vengan, eh, Señor, a sus pies rendidos y decirle, Señor, perdona mis faltas, perdona mis errores, perdona todos mis pecados, Padre, porque yo no, no, no, te, no te conocía, Padre, pero te, te digo en este momento que abro mi corazón y, y te pido que tú vengas a mi vida, que tú, Señor, eh, limpies todos mis pecados, todo, todo, Señor, lo que yo he hecho, Señor, que no está bien delante de ti. Perdona todas mis faltas, mis pecados, Padre. Y desde este momento yo quiero ser tu hijo, quiero ser tu hija. Y enséñanos, Señor, de tal manera a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría, Padre, y que tengamos esa comunión delante de ti siempre, Padre, que podamos platicar siempre, todo lo que nos pasa, todo lo que necesitamos, Padre, que seamos obedientes a tu palabra. Gracias, Padre, por este momento que tú nos das, Padre, y que nos des ese anhelo y ese deseo, Señor, de, de conocer más de tu palabra, sí, de señor. abrir la Biblia y de saciarnos de tu palabra, de saciarnos de, del pan de vida que tú nos das, Padre Santo, que tú todavía, Señor, nos das el tiempo, nos das la oportunidad, porque... Vendrán días que, que ya esto no va a ser posible, pero en este momento todavía es tiempo. Que te busquemos de corazón, Padre mío, y gracias te damos por la oportunidad que tú nos das de conocerte, Señor, y de abrir nuestro corazón para recibirte. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Amén. Les digo que ella ya era más que yo. <ríe> eh, aquí en... En este himno, el título es uh, Dilo a Cristo. Dilo a Cristo. Yo, y, quiero que le leas la, este, la primera este, estrofa, el coro, sí, sí. y la segunda estrofa nada más. Sí, es un, un himno muy precioso, Dilo a Cristo. Aquí nos dice, cuando estés cansado y abatido, dilo a Cristo, dilo a Cristo. Si te sientes débil confundido, dilo a Cristo el Señor. Dilo a Cristo, dilo a Cristo, porque, porque él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a él. Precioso himno, dilo tan solo a él. Cuando estés de tentación cercado, dilo a Cristo. Cuando rujan huestes de pecado, mira a Cristo el Señor. Mira a Cristo. Y, y, y dice, si se apartan otros de la senda, sigue a Cristo. Sigue a Cristo. Uh -huh. Sigue a Cristo. Entonces, eh, ahí es, está el secreto. Es hermoso, es hermoso. Ahí está el secreto nada más en, en eso. Entonces, uh -huh. ustedes sigan al Señor. Eh, Amén, así es. Sigan al Señor. Esto es todo lo que tienen que hacer. Entonces... Les voy a dar una vez más el correo. Uh -huh. hoy.oramos.gmail.com Aleluya. Escríbenos, por favor. Comparte. Suscríbete. Y también el like, porque no de, de, de, de nos gusta. Eh, y compártelo sobre todo. Comparte. Y suscríbete, por ejemplo, ahí en... En, en YouTube y en otras páginas que hay. Eh, queremos ser de ayuda, queremos Amén. ser de bendición. Y termino con una pequeña oración. Padre, cualquier Nos necesidad, santo nombre, Señor. cualquier angustia, cualquier situación, por Esa. crítica o por difícil que sea, tome, Señor, de su preciosa mano, Señor, Santa a esta personita. Y a sí, ti te señor, digo, señor, mi amada. A ti te digo, mi amado. Alabado, glorificado sea su santo Recibe a Cristo en tu corazón. Acércate a Él. No lo busques por otro camino que no es el correcto. El camino es Cristo Jesús solamente. Amén, amén. Únicamente y exclusivamente Cristo Jesús. Y deja que Él llene tu vida. Que te empape su Espíritu Santo. Para que tú seas el templo del Espíritu Santo de Dios. Sí, amén. El que dice la escritura de Corintios de que es, Él mora, está sí, en nuestro cuerpo. Amén. Haciéndolo como un templo para Él. Y, deja, y permite que Dios bendiga tu vida. Y que Él te supla todas sus necesidades. Para la gloria del Padre en Cristo Jesús. Aleluya. Sí, aleluya. Amén. Amén. Amén. Amén. Amén. Pues hasta aquí Así llegamos, es. mis amados. Eh, no quería que nos fueran a ir con tanto tiempo, pero ya, ya vamos para los 42 minutos. Cerramos aquí, ya van a dar los 42 minutos, yo creo. Así es. Así y pues es. les agradecemos. Gracias. Mil gracias. Gracias por acompañarnos. Gracias, Dios les bendiga grandemente. En el nombre de Cristo. Bendiciones. Y compartan, por favor. Sigan compartiendo. Y suscríbanse. Y el dedito arriba, ¿verdad? Bendiciones. Así es. Bendiciones para todos.